Tras la actualización de Chrome a la versión 43, nos encontramos en Excel Learning con un pequeño problema y es que al intentar seleccionar un menú desplegable, las opciones se ocultan automáticamente sin permitirnos seleccionar lo que queremos. Una solución posible sería, desde las utilidades en las preferencias, modificar el navegador y por ejemplo elegir cualquier otro, de forma que Excel Learning en vez de utilizar en nuestro caso teníamos Chrome como navegador predeterminado del sistema, Vamos a utilizar por ejemplo Internet Explorer o Mozilla Firefox o Chrome. Si no queremos cambiar de navegador también tenemos una solución que consiste en pulsar sobre el menú al que queremos acceder y cuando se despliega empezar a movernos por él con las flechas del cursor, por ejemplo para exportar eh, como sitio web carpeta autocontenida, llegamos a exportar, aquí con la flecha derecha desplegamos el menú, vamos a sitio web, con la flecha hacia abajo y nuevamente con la flecha derecha elegimos ahora carpeta autocontenida. Pulsamos Enter y ya tendríamos la posibilidad de guardar nuestro trabajo.